Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto poder reunirnos nuevamente esta noche en un tema tan importante que tenemos el día de hoy en nuestro programa Reflexiones de la Biblia. Un placer saludarlos, un poquitito después de las siete, un día ajetreado de actividades con mejor salud, agradecido a Dios por eso, menos dolores y seguramente con un plan de acción para mejorar mi salud, agradecido a Dios por sus oraciones, por los que oran por mí y mucho, muy contento porque sé, algunos amigos me llamaron, me preguntaron y le doy gracias a Dios porque siempre Él me ayuda, como siempre he dicho, es misericordioso con aquellos que intentamos reconocer nuestra condición para caminar por los caminos de su voluntad. Como estamos estudiando el segundo libro de Corintios, estamos en el capítulo 2. El día de hoy, el apóstol nos plantea en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, un, un planteamiento que de repente para muchos de nosotros suena un poco idealista y utópico. Pero yo quiero esta noche utilizar algunos ejemplos que sin duda nos ayudarán a comprender por qué no es idealista ni tampoco utópico. Durante esta semana estuve viendo algunos vídeos que siempre aparecen en mi, en, en mi YouTube, donde estoy suscrito. Algunos vídeos relacionados en la demostración de que Dios existe. Y muchas personas de las que he visto y han participado en este tipo de debates, Generalmente dan eh, evidencias, los ateos por supuesto, de que dicen no creer en Dios, relacionados con la mente humana que para poder resolver sus situaciones crea a alguien superior como un acto de su propia psiquis, de su propia psicología, de su propio sistema de escape. Que para poder liberarse de los sentimientos de culpa, el ser humano creó un ser llamado Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Los argumentos son tan inverosímiles y al mismo tiempo tan estúpidos, que finalmente terminan ellos mismos cayendo en su propia trampa. Porque cuando analizamos la psicología y analizamos desde la psicología, el pensamiento, la, el razonamiento, la manera de Locubrar ideas en el ser humano. Encontramos que toda, todo efecto tiene una causa y esa causalidad no puede ser negada. Cuando la causalidad finalmente no es encontrada, el ateo termina, diver o sea, eh, como diremos, divagando en una cantidad de suposiciones que finalmente lo hace caer en una condición tan ignorante que, la verdad, avergüenza a la capacidad humana. Cuando nosotros leemos las escrituras y vemos las cosas que las escrituras describen, y esas descripciones que aparentemente son copias de imaginaciones o hechas por el hombre o creadas por una capacidad imaginativa en el hombre, y las comprobamos en la realidad, no podemos negar que Dios interviene en la vida y en las actitudes del ser humano. No hay manera de escape de que esta tierra, como un lugar adecuado para, creado para el hombre, para vivir, no sea fruto de la mano creadora y poderosa de nuestro Dios. Entonces, cuando encontramos nosotros la respuesta que finalmente concluye en que nosotros somos fruto de un plan bien esbozado por el Creador, finalmente encontramos nuestra razón de ser, nuestra razón de existir, nuestra razón de actuar de la manera como actuamos, con las convicciones que tenemos. Yo no me imagino mi vida sin creer en Dios. No me imagino una vida que no tiene sentido mientras se desarrolla o hace cosas. Yo no creo que la vida de un gusano tenga, no tenga sentido. Alguna vez expliqué que un gusano da más servicio que muchas veces nosotros, porque se alimenta y gracias a ese alimento se convierte en un producto alimenticio importante para un ave, por ejemplo, para poder volar, y eso se transforma en guano para poder alimentar una planta, y esa planta que alimenta su propio tronco da frutos, y esos frutos sirven para que coma el hombre, para que coman los, otras, los otros animales, y sus ramas de ese árbol alimentado por el guano, podemos hacer toda una secuencia de cosas que realmente demuestran de que hasta el gusano tiene sentido de existir, cuanto más nosotros, los seres humanos fuimos creados con el propósito de ser hechos a imagen de Dios y ser felices, de vivir en bienestar, solo que Dios, que en su sabiduría le da la capacidad al hombre para poder elegir, buscar por su propia decisión a quién quiere servir y respetar, Dios establece el árbol de la prueba, de la obediencia de la dependencia o de la interdependencia entre la criatura y el creador. Finalmente, el hombre toma la decisión de alejarse de Dios. Finalmente, el hombre, gracias a la tentación de querer tener poder y jugar al, jugar al juego de ser Dios, porque eso es lo que la serpiente, siendo utilizada como instrumento por Satanás, le dice sabe Dios que el día que de él comiere seréis, seréis como él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Eva juega el papel de querer ser como Dios y finalmente cae en el pecado y la desobediencia. A raíz de esta desobediencia, el hombre entra en una situación de conflicto consigo mismo, porque él no fue creado para vivir en pecado, él fue creado para vivir en santidad, el hombre fue creado para vivir bajo los beneficios y la protección divina, para vivir en un en un lugar, en una tierra totalmente pura, llena de paz, de bienestar total, en un ambiente adecuado, tal como Dios lo había creado durante los primeros seis días de la creación. Y vio Dios que era bueno, y dice, era bueno en gran manera. Quiere decir que era un, un trabajo terminado, pero a la perfección para el propósito para lo cual fue hecho. Y allí está lo importante de la manera como Dios hace las cosas. La pregunta es, ¿por qué el hombre decidió caer en el pecado? ¿Por qué no decidió mantenerse en el bien? La Biblia habla acerca del misterio de la impiedad y algún día podremos conocerlo a plenitud. Entonces, siendo que esos problemas fueron traídos por la decisión del hombre de caminar en el camino del error, en el camino del pecado... Dios establece un proyecto para ayudar al hombre a vivir, aunque todavía estemos en el pecado, con la esperanza de ser restaurado y tener finalmente esa promesa de restauración total gracias a la obra y gracia de Jesucristo. Jesucristo en su sacrificio haría posible que esta lejanía entre el hombre y Dios sería acortada por un puente llamado gracia en Cristo Jesús para alcanzar la oportunidad de la salvación. Entonces, el apóstol menciona, eh, él viene contando sus aflicciones a la iglesia de Corinto en el capítulo 1 y 2, les viene mostrando a él, o perdón, a ellos, lo que él quiere para la gloria y honra de Dios en la iglesia y en su vida como apóstol, diciendo él que debemos perdonar, que debemos ayudar, que debemos estar al lado de la persona que nos causa dolor, incluso a pesar de la aflicción, dice él, quiero vivir en paz, quiero perdonar, quiero ser perdonado. Es necesario que entendamos que en este camino la única garantía para tener victoria es Cristo. El apóstol concentra toda su atención desde el día en que conoce a Jesús en camino a Damasco, su atención a defender fehacientemente que la obra de Cristo no solamente era suficiente, sino que era completa para que el hombre en su condición pecaminosa pudiera vivir con la esperanza y la seguridad de que en Cristo seríamos nosotros triunfadores, victoriosos. Capítulo 2, versículo 14. Después de todo lo que he dicho, el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. Quiero decirles que doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué conocimiento habla el apóstol aquí? El conocimiento del plan de Dios. Ese plan que Dios tiene para su pueblo manifestado en la obra salvífica de Cristo. El apóstol Pablo estaba tan seguro que llegó a decir que si un ángel del cielo descendiera y me predicara un evangelio distinto al que yo escuché, no lo voy a creer. Era tan segura su posición, de que el apóstol dice que la única solución que el hombre encuentra está en el triunfo que se recibe gracias al triunfo de la cruz. Al logro de Cristo en la cruz del Calvario, Gracias al conocimiento que Cristo tenía de este plan y que nos lo transfirió a nosotros a través del ejemplo de su sacrificio y a través de sus discípulos, con las enseñanzas que los discípulos nos trajeron a nosotros y que hoy nosotros gozamos como privilegio para vivir en esperanza, para no vivir desesperados. Si alguien me aflige, si alguien me ataca, si alguien usa mi nombre y la, y la destruye ante la comunidad. Si alguien hace mella de mi persona, no es necesario que te preocupes, porque más gracias damos a Cristo, el cual Él nos da triunfo en Él. Nos hace victoriosos en Él. ¿Por qué? Porque Él conoce cuál es el plan que tiene para nosotros que creemos en sus promesas el apóstol Pablo no tiene ninguna duda de decir a los hermanos de Corinto no importa aunque suframos aflicción aunque estemos atribulados aunque alguien dañe nuestra imagen perdonadle porque el triunfo sobre las asechanzas del enemigo lo da Cristo en él nosotros somos triunfadores porque él tiene todo conocimiento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 que me dan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos no en mi palabra, dice el apóstol, sino en la palabra de Cristo. Yo no sé si tú tienes la seguridad que tiene el apóstol cuando presenta este mensaje. Yo no sé si tienes tal seguridad y tal firmeza en lo que crees, en tus convicciones, de tal modo que puedes decir que todo lo que tú dices es de Cristo. En algún momento, en alguna circunstancia, yo me he preguntado, ¿estoy haciendo y estoy hablando lo que Cristo es para mí? ¿Estoy hablando lo que realmente Cristo es para todos? ¿Es Cristo realmente la solución de nuestros problemas, de nuestros, nuestras circunstancias difíciles, o es simplemente un asunto imaginario? Como alguien me dijo una vez, lo que pasa es que Cristo tomó la misma posición de otros líderes y se hizo morir para que simplemente quedara en, en la mente de sus seguidores, su, su sacrificio. No, no es así. No, si tú lees la escritura de principio a fin, vas a encontrar que hay un plan. Hay un proyecto hecho por Dios para salvar al hombre de pecado. Esa debería ser la seguridad, pero lastimosamente muchos no tenemos esa seguridad. Bueno, muchos no tienen esa seguridad, diré así, porque no conocen. El olor del conocimiento de Dios todavía no está en sus corazones. Están simplemente el olor de muerte, el olor de fracaso, el olor de mentira. El olor que, que destruye el principio y la convicción de creer en Dios como el único plan de salvación para esta tierra. Algunos todavía están buscando soluciones en sí mismos, en sus propias elocubraciones, en sus propios razonamientos para encontrarle razón a su existencia. Les informo algo. Hay un plan dado por Dios que hará que todo aquel que se salve sea un triunfador en Cristo. No hay duda. No hay manera de mudar este mensaje a otro, mejor o peor. No hay. Porque solo en Cristo hay solución a todo lo que el hombre quiera. Y tú me dirás, ¿y qué pasa cuando uno muere? ¿En manos de quién queda? La palabra de Dios dice que los que morimos creyendo en Cristo ganamos la victoria porque está separado para nosotros una corona, dice el apóstol Pablo, una corona de victoria, el cual nos la dará el mismo Señor en aquel día. Cristo, mi querido amigo, es la solución para tu vida y para la mía. No hay duda, eso dice la Escritura. ¿Qué más te puedo decir yo si es eso lo que es la verdad? La verdad, cuando la conoces, te hará libre de culpabilidad, de sentimientos de fracaso, de muerte. Y solamente vivirás de victoria en victoria, porque Cristo es tu garantía. Que el Señor te bendiga y que Cristo se convierta en la oportunidad para tu vida de hoy en adelante. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu mensaje, porque en tu palabra aprendemos muchas cosas para nuestro bienestar. Te rogamos que tú puedas guiar nuestra mente y nuestra vida. Somos humanos, somos finitos, somos parte de este mundo y sabemos que no es fácil vivir de victoria en victoria, pero tú, con tu promesa y tu gracia, nos das la oportunidad de poder hacer que eso sea realidad, porque confiamos en tu palabra. Rogamos, Señor, que tú puedas bendecir a los que están desanimados, a los que su fe, el enemigo, los ha puesto en el piso, los ha pisoteado. Queremos que tú puedas darles victoria y puedan triunfar en Jesucristo porque él triunfó sobre la muerte y sobre la cruz del Calvario. Te entregamos nuestra mente y nuestro corazón a tus propósitos y enséñanos para caminar en ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder presentar su palabra cada noche. Reflexiones de la Biblia, siempre con este servidor, Boris Darmon. Si no nos ves en Facebook, puedes encontrarnos en Boris Darmon canal en YouTube. Que el Señor te bendiga. Comparte este mensaje si te gustó. Nos vemos.